¿Qué tal amigo ucraniano que estás del otro lado del cristal? Estamos aquí disfrutando un rato de este maravilloso clima. Pues queremos platicar de que el miedo destruye. Eso no está dentro de, del pensamiento de cráneo, ¿no? Pero sí es bueno que lo platiquemos. Bueno, lo que pasa es que el miedo no, no nada más destruye, paraliza, frena, bloquea, bloquea liquida, limita... Este, eh, limita. Es más, mucha gente no puede tener fe en lo que sea porque el miedo, el miedo te distrae de la fe el miedo te distrae de los buenos pensamientos pues el miedo es canijo el miedo es algo que chinga muy cabrón y que no lo enfrentamos de repente y es lo que te hace que no avances Y así se manipula la gente con miedo hace las cosas que, que otras personas quieren que hagan por miedo la gente se puede manejar por amor o por miedo son las dos fuerzas grandes de la vida del universo y si la gente se maneja por miedo pues es muy manipulable y no puedes vivir así, vives los sueños de otras personas, haces las cosas de otras personas, eres otras personas si tienes miedo. Si tienes amor, haces es lo que eres tú, y fluyes como eres tú y eres. Bueno, un miedo. Por miedo a no aceptar en que estoy mal, caes en soberbia de entrada. Pero entonces, este no acepto que estoy mal, no lo corrijo, otras gentes me recriminan, genero malos sentimientos en ellas. yo agarro malos sentimientos por, por lo que me están diciendo, uh -huh. un ejemplo ¿eh? pero es, es vasto el rollo entonces los miedos se enfrentan ¿qué pasa con los niños cuando están chicos? les da miedo la oscuridad, por ejemplo a la garnacha no le da miedo estarme agarrando aquí la pierna y en la garnacha, les da miedo a la oscuridad pues no, no, no conocen tan chicos y no, no entienden el concepto de que es nada más la ausencia de luz pero que todo sigue igual y les genera miedo hay que enseñarlos a que enfrenten el miedo de la oscuridad y enseñarles que no pasa nada, que nada más es la ausencia de luz Luz, pero que todo sigue igual Pero si no les enseñas eso ¿Quién no conoce whisky? Ya están más peludos que nosotros Y se duerme con la luz prendida sí, O no pueden ir a echarse una miada en la noche O por un vaso de agua Porque les da, porque les da sí, la conciencia. Y, y ya están más peludos que nosotros O sea, si sí está cabrón todo. Ahora, el miedo cuando se enfrenta Yo creo que lejos de llevarte a algo negativo Te lleva a algo positivo Ay, Siempre y cuando agarres el toro por los cuernos Y digas, órale, güey esto, voy. En ese punto el miedo te hace crecer, ¿no? Exacto. Si enfrentas tus miedos, creces. Avanzas al siguiente nivel. Los que han jugado algún deporte. Hay algo que no te sale y entonces le zacateas. Como músico. Es que hay que algo pensando. que la estás, cague, Y ya te da miedo cuando llega y te pones más nervioso. Y, <risa> y miedo, la cagas. Y, y la cagas. El miedo es algo de lo que no se habla seguido. Pero está presente gente, en un montón de cosas. Es la inseguridad, es... Como incluso lo que habíamos dicho, ¿no? De los cambios. Te da miedo a un cambio que significa que va a ser algo bueno para ti, ¿no? así ¿Ah, mm -hmm. y Y bueno, este muchachito está muy callado te he no, pensando en una morrana que trae. No, o sea, yo estoy pensando... nosotros hacen... la reventamos espera, en el espera, en espera, en que... la, uh, Producción, tráigale en... su dona. No, yo estaba pensando precisamente en el miedo, estoy... O sea, en la música, aquí en México, el miedo a tener éxito como músico. O sea, ¿cuántos no de nosotros tuvimos problemas en nuestras casos porque queríamos ser músicos? De que si eres músico te vas a morir de hambre. Vas a ser limitada, vas a hacerte vicioso. Vas a sufrir. ¿Te, vas a sufrir. ¿Te puedes morir de SIDA. No, <risa> y, y pues no, esa es la cosa. Y desgraciadamente mucha gente talentosa no, no, no, no sigue por miedo. ¿no? Y también está el, el miedo al éxito. Hay mucha gente que, pa, que cuando, cuando está, voy, está cuando está a punto de lograrlo, para allá voy, se o allá sea, así la cosa, ¿no? ¿no? Que, que el miedo al éxito, <coughs> da el brinco al siguiente nivel. O sea, para esto, esta es una carrera de resistencia, todos sabemos. Y mucha gente, por miedo a no tener la paciencia y, y, y la sapiencia para poder sacar adelante su proyecto, pues ahí queda, ¿no? Por ese lado, el miedo es muy destructivo. Nos ha tocado vivirlo, creo por que eso. aquí a todos que. Ya estás, ya está, ya está. Y se le arruga a tiembla, alguien. ¿no? Te a tiemblan mí. las chichis a alguien y valió madre. Muchos me meses o a lo mejor años de de estar este, sobre un proyecto, ¿no? Exactamente. Y pues sí es miedo, así es, sí te bloquea. Pero sin embargo también cuando, si no tuvieras miedo a veces no podrías discernir entre, por ejemplo, el, el éxito y pues, la pasividad. ¿no? no, claro que el miedo es, que si lo tomas con la actitud correcta, te sirve. es algo que te sirve. Pero si eres víctima de tus propias inseguridades, es simplemente enfrentarlo, no dejarlo que te, que, que te, domine. Que te domine. Simplemente, como dice el dicho ese, que agarras el toro por los cuernos, ¿no? Así que ustedes que están escuchando nuestro nuevo sencillo que habla de plenitud, de echarle ganas, especialmente hospitarse es quitarse el miedo al éxito. Sí, y hay mucha gente que le correr da correr tras tus sueños, correr tras tus metas, brincar para alcanzar lo más alto. Dice que, que, que a lo donde que no llegar. te deja felicidad te deja experiencia, ¿no? Ay, pues. eh. Ay. Petra. no. le sentó bien el lugar, güey. <risa> pues muy bien, amigo ucraniano. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, ya sabes, si no te has suscrito Suscríbete, manita arriba. Muchos likes, muchos likes, likes por favor, porque estamos luchando por el rock, niño, niña. Necesitamos que nos den muchos likes, si no, no podemos seguir adelante. Así es. Pero si nos dan muchos likes, se va juntando, se va haciendo bola. La roncha, se va haciendo Y la compártalo, roncha. por favor, se va haciendo la roncha. Y nosotros vamos tras la cabeza de lo que no está chido en la música. Ya saben de qué estamos hablando, ¿no? Así que ya saben, www.cranium.com.mx Suscríbanse en la página, suscríbanse en nuestro perfil de Spotify y pues sin nada más por el momento. De veras, por favor, necesitamos que se suscriban a Spotify, compartan, inviten, no les cuesta nada. No tengan miedo. No tenga, eh, exacto, no tengan miedo, pero nos van a hacer un super paro a nosotros para poder avanzar este, en esta aventura que es Cráneo y poderles seguir tratando de llevar, este, digo tratando porque... Si no comentan, no sabemos si lo estamos logrando. este De llevar diversión y de llevar esparcimiento y de... Buena onda. Buena onda, buena, buena música Ya pronto vamos a sacar el calendario de la Carlita que ya aceptó. La este, <risa> vamos a mandar a, Próximamente. a su cita de desfilación con, con <risa> uña. Es uno por uno y es gruesa, pero... Yo creo que va a aguantar y porque va a enfrentar el miedo. ¿no? Exactamente. Perfecto, pues ya saben, nosotros somos Cráneo en el poder del rock y cuídate mucho y nos vemos en la que sigue.